de youtube ¿eh? como están yo bien bienvenidos a un nuevo video para el canal de youtube hoy yo les voy a enseñar sobre cómo instalar los spoilers para subir por último guante en este año así que recuerdan el video de la intro de los power and Samurai en el por último guante para los que vieron creo que sabrán cómo porque no lo tienen así que se los voy a enseñar ahora comencemos lo que tenemos que hacer es decirnos el link que les dejaré en la descripción del video mientras tanto una vez descargado el archivo les dejaré un archivo zip y clic el derecho extraer si no tienen el band zip les dejo el link de la descripción del video para que lo vean una vez cargado denle cerrar y le tocará la carpeta llamado spoiler de abrir abril aquí hay un screenshot de OnLotus lotus copiamos la carpeta Scar y global y siguen mis pasos y colocarse archivos de programa y games ni forefine guantes y denle control más v para pegar marca la casilla y denle en sí y reemplazarlo todo Entonces, y denle en continuar y listo bueno amigos así como se instalan los spoilers para el juego así que se los muestro Youtube, espero que les hayan gustado los spoilers para el juego. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte de mis próximos videos. Así que adiós y nos vemos en el próximo video. Goodbye, friends.